Somos de una asociación aprobada por el Ministerio del Interior y no responden a ninguna de nuestras patas Hacen experimentos en personas humanas con nuestro cerebro Los manipulan como si fuera un simple teléfono o un simple ordenador eso es lo que nos hacen. Nos lo harán a todos muy pronto. Conocen nuestros pensamientos. Pueden manipularlos. Estos son armas que están probando para el futuro. Esto lo van a volcar en toda la sociedad. Para quitarnos credibilidad, se organizan campañas de odio a base de rumores, difamaciones y acusaciones falsas de delitos. Nos impiden el sueño para que tengamos una fatiga continua. Nos atacan a las articulaciones. Nos suben escandalosamente y peligrosamente la tensión hasta incluso provocarnos ataques cardíacos. La finalidad de todo esto es intimidar. Que la gente tenga miedo para que no proteste ante cualquiera de sus abusos. Esto es un asesinato silencioso, es un crimen de lesa humanidad, al mismo tiempo que se nos maltrata físicamente hasta hacernos enfermar e incluso morir y a muchos suicidarse, eh, organizan campañas de descrédito para quitarnos credibilidad, llegando a acusarnos incluso de que tenemos alguna enfermedad mental, para quitarnos credibilidad. Pero no estamos locos. Ellos son los locos. Y los criminales. Es psicoterrorismo. Esto es un instrumento para control de la población. Para intimidar, atemorizar y acosar. Sufrimos abusos físicos de todo tipo. Las cuales, los cuales... Van deteriorando nuestra salud lentamente. Muchas personas no lo pueden soportar y se suicidan. A otros les asesinan los perpetradores criminales. El acoso organizado y la tortura electromagnética también está globalizada. Somos Biactec, asociación de víctimas de acoso organizado, gang, STALKING y tortura electromagnética. Se hace con armas de nueva generación llamadas energía dirigida de microondas, la láser, taser, electrónica... Entiendo poco de armas electromagnéticas, pero de los efectos sobre mi cuerpo soy catedrática. Me hacen mucho daño, me torturan, que provocan subidas de tensión extremas. Pueden llegar a provocar ataques al corazón y la muerte. Pueden funcionar a través de las paredes, de los techos, por procedimiento remoto. Es un instrumento para el control de la población, para atemorizar, intimidar. Miradlo vosotros mismos en Internet que dejen de torturarnos, que nos devuelvan nuestras vidas, que podamos estar como cualquier persona, disfrutando de nuestra vida, porque somos personas pacíficas, y no hemos hecho daño a nadie para que nos estén torturando ya desde hace personas hasta más de 20 años. Nos han robado las vidas, y peor, porque nos las están torturando. Y, no, y esto es inhumano, no hay derecho, no hay derecho a lo que nos están haciendo. Pedimos una defensa, no queremos venganza, solo justicia, y que dejen de atacarnos y torturarnos. Depresión, de depresión, taquicardia, sensaciones de desesperanza, de emociones, de enfermedades, cualquier tipo que parece como si fuese enfermedad mental, prácticamente se puede hacer con este tipo de armamento, inclusive. Salud al venta, nuestra salud al venta. También las cuentas que están experimentando con gente de todas las edades. Producen produce cambios de ánimo de manera artificial. Lo gana las farmacéuticas. La farmacia, la mayor mafia del, del mundo. Todo el sector industrial sale beneficiado. En este crimen de esta humanidad participan autoridades corruptas y sanitarios también corruptos. Están intoxicando nuestro aire, el aire que respiramos. Cuando vas a la policía te derivan al médico, el médico te deriva a la policía y ninguno hace nada. Pedimos que se empiece a investigar. ¡Queremos justicia! ¡No empezar. Las autoridades no nos protegen. ¡Pagamos el impuestos! Pueblo no, nos pueblo no nos ha protestado a una sola de las tantas. Ni una sola. No quiere saber nada al defensor del pueblo. No puede ayudarnos. Cuando es un trabajo. Es ponerle voluntad. Figúrense, seres humanos como ratoncitos de laboratorio. No somos ratas. Queremos que se empiece a investigar. Todos somos potenciales víctimas. en lo que es policía denunciando esta cosa criminal las autoridades no nos protegen entre otros más también y también no nos pueden ayudar porque estas armas no dejan rastro pero sí sí pueden se pueden medir estos rastros dejan rastro compañías farmacéuticas de una mafia a nivel mundial no estamos enfermos, nos atacan enfermos. Los psicópatas son los que nos atacan, los que intervienen en nuestros cerebros. Nos hacen de todo, nos producen dolor, sensaciones, enfermedades, conocen nuestro pensamiento y nos lo hacen saber. Vigilancia y control mental a nivel mundial. Basta con que tengas un problema con el coche con alguien y si este tiene dinero, te pueden hacer esto. Y que se aproviban este tipo de armas en España y en el mundo entero. La culpa después también del PSOE, que fueron los pioneros en este tipo de acoso legislativo. Este y la estiva 7924 barra 10. Y 7948 barra 10. En este crimen de esa humanidad participan también sanitarios corruptos. Si eres una persona que dice que oye voces, puede que sea cierto. Mi hijo de Putar, hablándole. Con pues este tipo de armas amenazan a cualquier persona de cualquier país y de cualquier tipo de condición social. ¡A las telepatías sintéticas! Los servicios secretos de todo el mundo se con personas de cualquier país. Nuestra salud está en venta. La vuestra también. Los psicópatas no tienen compasión con la humanidad. La enfermedad es un negocio. La salud no es rentable. Está todo hackeado, incluso nosotros, los humanos. ¡Ellos no se enferman! Hoy en día se están empleando armas electromagnéticas contra personas en España. Son agresiones físicas a distancia. La persona objetiva recibe radiación electromagnética y radiofrecuencia en su mente y en su cuerpo. Esto ha llevado a que las víctimas sean hospitalizadas o incluso detenidas. Se repite el patrón de diagnosticar inapropiadamente a estas víctimas de acoso electrónico. Se les atribuyen problemas mentales como psicosis o hiperactividad. Se sabe que en el acoso electrónico hay cabecillas que dan las órdenes y agresores que actúan bajo su cargo. Hay agresores asalariados que invaden la intimidad de personas con estas armas. Se torna para acosarla de diferentes maneras, invadiendo brutalmente su intimidad. Es posible realizar mediciones de la radiación que reciben los individuos seleccionados para ser acosados, las personas objetivo. Asimismo, se pueden registrar los infra o ultrasonidos que les llegan. Existe una asociación aprobada por el Ministerio del Interior de víctimas de acoso electrónico en España. Se llama BiACTEC. Los objetivos de esta asociación son dar a conocer la asociación BiACTEC, repartir folletos informativos sobre la asociación, asociación que ya posee cerca de un centenar de miembros. Otro objetivo es que los medios de comunicación reflejen la existencia de este crimen de lesa humanidad contra los derechos fundamentales del ser humano. Queremos denunciar los efectos físicos y psíquicos del acoso electrónico, dolores más o menos intensos en diversas partes del cuerpo, calambres, metidos en los oídos, inmovilidad, movimientos corporales involuntarios, Picores, agotamiento, flashes de luz en los ojos, hinchazos. Invaden tu intimidad, leen tus pensamientos a distancia. Pueden inducir voces en el cerebro y un largo etcétera. Solicitamos que se investiguen todos los casos denunciados y se juzgue a los criminales. Solicitamos que se proteja a las víctimas. Solicitamos que que se informe correctamente a los profesionales de la medicina sobre este horrible crimen para evitar falsos diagnósticos que pueden tener graves consecuencias. ¡Nuestra salud está en venta! ¡Hoy somos nosotros! ¡Mañana puedes ser tú! ¡No somos ratas de laboratorio! Todo empezó con el proyecto de Cabulteo de la CIA y el gobierno criminal de Barack Obama ha estado experimentando con ciudadanos de todo el mundo.